Pez erizo. Cualquiera de unos 15 especies de peces cuyos cuerpos de choncho están cubiertos de espinas relajadas en las especies grandes, pero erectas de forma permanente en las más pequeñas. En general viven en las inmediaciones de arrecifes tropicales y su tamaño oscila entre los 30 y los 90 centímetros de largo. Cuando se sienten amenazados pueden tragar agua o aire, inflando el cuerpo hasta que adoptan la forma de una bola llena de fuga. Los dientes superiores están fusionados al lugar de los inferiores, formando una boca en forma de pico que usa para alimentarse de corales y moluscos. De ahí procede el nombre científico de la familia, que significa con dos dientes. El pez erizo está emparentado con el pez globo. Los peces erizos componen la familia Giodontidos, orden tetradontiformes. Los erizos tienen diversas formas y colores y según esto reciben sus nombres. Erizo corazón, cabeza sirena, erizo rueda, dólar del mar erizo de lápices y pueden ser de color marrón, negros, verdes, lilas o blancos. Todos los erizos de mar son muy pequeñitos, entre los 5 y 8 centímetros de diámetro y pesan muy poco. El erizo de mar se alimenta de plancton, algas, caracoles y mejillones y son comidos por animales como los cangrejos y las bocas. Viven en zonas de mar cercanas a las rocas, en agujeros o pequeñas grutas. Los erizos pueden vivir más de 100 años y son comestibles para el hombre e incluso los cultiva. En España son muy apreciados, en el País Vasco, Asturias, Cataluña, Baleares, Cádiz, en la Comunidad Valenciana y Galicia. Se comen crudos o cocidos.